Muy buenos días a todos. Es un placer dedicaros unas palabras al inicio de esta interesante jornada en la que, una vez más, ponéis sobre la mesa una problemática de actualidad y con ella, además, la voz autorizada de especialistas y de toda la Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados al servicio, además, de la Sociedad de Castilla y León. Quería trasladaros algunas de las ideas que desde la Junta de Castilla y León venimos trabajando desde el inicio de la legislatura. Sobre todo algunos de los pasos que hemos dado en estos dos años para acomodar el sector del juego a la realidad social con una premisa básica que es la que está guiando todas nuestras actuaciones en esta materia, proteger a las personas, sobre todo a las personas más vulnerables. Y todo ello queremos que sea posible a través de una apuesta clara por el juego responsable. Bien, para ello creamos la Mesa del Juego Responsable de Castilla y León, una iniciativa que ha sido pionera en toda España y que se ha visto ralentizada sin duda por la pandemia, pero que ha dado sus frutos y que tendrá mucho que decir en el futuro. Una mesa de la que, además, la Federación de Jugadores de Hacer Rehabilitados es miembro y con ella todos los representantes del sector en la comunidad. En este sentido, quiero daros las gracias, una vez más, por aportar una visión necesaria y vital a esa mesa y al debate sobre el juego en la sociedad y sus consecuencias. Vuestra generosidad nos ayuda a poder encontrar nuevas vías para avanzar en una materia que debe mirar siempre a la protección de aquellos que son más vulnerables. Y es que como administración debemos de ser conscientes de que la seguridad siempre debe imperar en todos los sectores que operan en la comunidad. Por ello, estamos dando esos pasos firmes. Recuerdo que en junio de este mismo año ya pusimos en marcha el decreto ley por el que se suspende la solicitud de nuevas licencias de apertura y salones de juego, lo que consideramos que es un paréntesis temporal muy necesario antes de la futura modificación de la Ley del Juego de la Comunidad en la que ya estamos trabajando. Con este decreto dimos respuesta de forma ágil y efectiva a la creciente preocupación social debido al incremento de los salones de juego y las denuncias sobre el aumento de los problemas de adicción que además somos conscientes que se han producido desde la entrada en vigor del reglamento regulador de las apuestas en la comunidad, debido a la instalación de las denominadas zonas de corners o de apuestas dentro de esos propios establecimientos. Y este es un paso previo a otros muy significativos, como decía, esa modificación de la ley del juego de Castilla y León una ley que pretende modernizar el sector para adaptarlo a la realidad de nuestro tiempo y que contará en su texto con puntos que consideramos esenciales, como por ejemplo la potenciación del control de la entrada a los salones de juego y de casas de apuesta, la ampliación del régimen sobre distancias mínimas entre establecimientos específicos de juego y apuestas o una profunda revisión del régimen sancionador. Amigos, vamos a seguir dando pasos firmes en la protección de las personas y lo vamos a hacer porque, más allá de ser responsables políticos o institucionales, somos padres y madres y pensamos en la protección de nuestros hijos. Por ello vamos a seguir trabajando para buscar un equilibrio entre el sector y la protección de aquellas personas más vulnerables. Y para ello esperamos hacerlo contando con vuestra inestimable ayuda. Os quiero agradecer que hayáis contado con la Junta de Castilla y León en este acto y quiero agradeceros especialmente por traer al debate un tema tan actual y tan necesario. Espero que tengáis una jornada muy productiva y os envío a todos un saludo muy cordial. Muchas gracias.